Bienvenidos vengadores y vengadoras a Tozzy Game Channel. La verdad es que hay cosas que puedo explicar, intentar comprender, eh, etcétera, etcétera. Pero jamás, de los jamases entenderé que un juego tan, eh, como decía el Jiren Gamer, que de gamer no tiene nada, pero decía aquello de que cuando el God of War salga, iba a morir. Eh, Xbox, bueno, pues Xbox no ha muerto. Sony se está gastando una ingesta de dinero en venderte el juego en que, te, en, en que salga Que salga hasta en los telediarios Que en España lo tiene bien facilito porque se deja comprar tampoco es tan cara ¿eh? Salir en la tele no es tan caro ...para una empresa como Sony... sobre todo... ...si vas a la pública... ...ahora si ya... Mmm, ...te quieres meter en la privada... ...ya te costará un poquito más caro... ...pero tampoco mucho eh... ...no os creáis... ¿eh? ...tampoco mucho... ...y además... ...si os fijáis... ...elige a los dos países... ...de siempre... ...España... ...Inglaterra... ...España... ...Inglaterra... ...Dios sabrá por qué... ...otra cosa... ...es el... ...ya el no voy a decir control de años porque todavía todavía no ha comenzado ya se están viendo los primeros bugs yo no me he encontrado con ninguno ¿eh? y lo estoy jugando en la playstation 4 o sea que mmm, o alguien tiene mal la consola o yo que sé otro, o lo que sea por cierto he estado eh, disfrutando de las maravillosas eh, e increíbles prestaciones que te da el programa bueno digamos la página que te da la página eh, Dalí y con él eh, he creado unas cuantas obras de hecho voy a hacer la miniatura la voy a poner eh, gracias a, a esta a Dalí ¿cuál es el concepto tecnológico de Dalí? Pues coges eso mismo conceptos batman mario bros y los unes coges xbox playstation y los unes también o por ejemplo coges y pones xbox radiactiva y te saldrá una cosa como esta y si lo intentas con playstation de alguna de las maneras que te he dicho pues te saldrá cosas como esta por ejemplo de cosecha propia ¿eh? ninguna imagen es igual que la otra así que bueno yo la pongo aquí para que veáis lo que hace este esta página en verdad eh, que lo que hace es increíble es increíble y mucho más eh, segura que muchos de sus homónimos que ya han salido ya bastantes están es la, la verdadera o sea esta es la, la que tenéis que buscar la voy a dejar aquí abajo en la descripción ya sabéis que podéis dar like darle me gusta compartir suscribiros por supuesto si todavía no habéis suscrito y darle a la campanilla para estar pendiente a todas las notificaciones que vayan a suceder bien una de las cosas que me ha llamado hoy la atención ha sido este artículo de 3d juegos el artículo reza tal que así en el último párrafo dice apreciación hay distintos tipos de violencia en la industria del videojuego moderno podemos darle los nombres que queramos honestamente en mi caso suelo pensar en violencia justificada en contraposición con la gratuita, el tema está en que la violencia no siempre tiene un sentido claro en los videojuegos, ni en general, al menos no desde un punto de vista narrativo al que me refiero. ¿A qué me refiero? Piensa por un momento en la brutalidad manifiesta de The Last of Us 2 y compárala con la morbosidad macabra de Agony, o zucubus o con la estética eh, pasadísima de rosca de los God of War originales o de Dead de Space no son iguales sin duda sin duda eh, sin dudarlo, ¿eh? entonces de juego sin dudarlo por supuesto eh, sigamos sin duda en el sensacional trabajo de Naughty Dog la violencia es objeto de reflexión y se contempla el asesinato como lo que es, un suceso trágico y perturbador que deja importantes cicatrices en el alma. Ya sabemos que... ¡Dios mío! ¡Me estoy emocionando con este artículo de tres de juegos! ¡Dios mío! ¡Cómo he podido estar tan ciego! ¿Cómo he podido estar tan ciego y no darme cuenta de que hay... Eh, juegos que disfrutan de la carnicería. Pues claro que sí, 3D Juegos. ¿No te gustan los juegos violentos gratuitamente? Entonces, ¿qué haces jugando al Dead Space o al God of War original? Y por cierto, ¿estás diciendo con ello que el God of War de ahora no es sangriento? Porque... Eh... ...perdona que te diga, pero... ...tampoco es así... ...nada que ver... ...ni mucho menos... ...pero bueno... ...sin duda... ...en el sensacional trabajo de Naughty ...la violencia es objeto de reflexión... ...claro que sí... ...y se contempla el asesinato como lo que es... ...un suceso trágico y perturbador... ...que deja importantes... ...cicatrices en el alma... ...porque ya se sabe... ...que... ...la venganza es mala para el alma... ...porque la intoxica y la envenena... ...di que sí... ...en el descenso a los infiernos de Eli... ...hay mucha tristeza, arrepentimiento... ...y sobre todo... ...una lucha constante... ...contra la pérdida y el recuerdo... ...una lucha perdida... ...yo creo que, que muchos esperaban... ...que por lo menos vengara a Joel... Porque seamos sinceros, ¿qué es lo peor que ha hecho Joel que no haya hecho Eli? Y segundo, ¿qué es lo peor que ha hecho Joel como para no merecer como personaje ficticio? ¿eh? Yo no estoy hablando de lo que pueda o no pasar en la realidad, sino como personaje ficticio, ¿de verdad creéis que ese es el mejor final? Que no solamente sea... ...ha paleado como un perro... ...y lo maten... ...sino que su... ...hija... ...entre comillas... garra ...arroba garrapata... ¿eh? ...que está enfadada con ella porque... el eh, ...que está enfadado... ...ella está enfadada con él porque... ...porque bueno, porque el mundo... ...porque la adolescencia, ya sabéis... ...incluso en el mundo posapocalíptico... ...hay niños burbuja... ...tened cuidado, eh... ...ya lo había antes... ...del Ragnarok... Con, que, eh, con, con Atreus que por cierto no ha cambiado sigue molestando y dando la tabarra pero bueno o sea es es, es para dejarlo aparte a mí me gustaría que tuviera la función de silenciar a Atreus que el niño no salga es que hay veces que incluso vas peleando y sabes que vas con él y y si ¿dónde coño está el niño? niño ¿dónde está? niño se me ha perdido y el diguito el diguito ¿dónde? Ha, se ha perdido vaya por Dios bueno pues amigos eh, ya están intentando maquillar un poquito el tema de de lo de la violencia de hecho la propia Ellie sigue continuando parece hablar de su azaroso futuro cuando canta la maravillosa Take On Me en los primeros compases de la aventura líneas como I Be Gone, I Die Or me habré ido en un día o dos, casi presagian cómo va a dejar de ser ella misma, cómo va a perder lo que le queda de humanidad en un laberinto de odio y desesperación sin límites. Qué enrevesada, chorrada, de que se va a convertir en qué. A raíz de la muerte de Joel, se va a convertir... Bueno, dice... Mm, Eli acaba evidenciando graves síntomas de estrés postraumático y que tiene una un enorme com, camino de, re, de recuperación personal. ¿Pero esto de dónde lo sacáis? ¿De una maldita revista de, de psicología barata? ¿Esto de dónde coño...? Oh, no, la habéis preguntado a alguien a algún amigo vuestro que esté ahí eh, estudiando psicología eh, oye, me puedes hacer aquí este párrafo porque metéis eh, camino de recuperación personal, metéis, mmm, o sea, totalmente innecesario ponerse ahora a, en fin, hacer lo que os dé la gana, hacer lo que os dé la gana, pero me parece innecesario tener que hacer un, un psicoanálisis de un personaje. Porque os recuerdo que es un personaje, no existe, no es real. No puedes analizar a una persona que no existe. No puedes analizar ni siquiera a la Cisque, ni por qué ha pensado en esto, ni por qué ha pensado en lo otro. Pregúntaselo al creador, que es el último, en decidir cuál es el camino de Eli. Camino equivocado. Pero de ahí a entrar a palabras como recuperación personal por delante... ¿eh? que parece que ha salido de proyecto hombre o algo así ¿eh? sepan disculpadme parece que ha salido de, de, uno, de, de betty falls de desintoxicarse y entonces pues claro tiene una, un, un largo camino por delante todavía por sufrir de qué coño está? me estás justificando la violencia de un juego que es violento esto es casi como el que me justifica una violación no pero es que es... ...la violencia es violencia... ...no nos vamos a poner aquí... ...como Quentin Tarantino... ...que cada vez que le preguntan... ...que por qué hace las películas violentas y tal... ...y dicen... Ya ...dejadme ya en paz... O, ...o os voy a pegar una hostia... ...con las dos manos... ...porque me tenéis... ...cansado... ...imaginaos una película de él... ...sin... ...ese... ...esa impronta de violencia... Además, justificada o no, como dice aquí, porque parece ser que los de 3 de juego saben identificar cuándo es justificada y cuándo no, a pesar de que lleve a una espiral nociva de violencia y violencia que, que puede arrastrar a todo el mundo, al apocalipsis, así que tengan cuidado amigos, sepan disfrutar de los videojuegos y si no como los de 3 de juego y hasta la próxima, hasta el próximo programa Nos vemos en Toxic Game Channel os dejo con la intro porque ya no hay más intro en los vídeos, hasta la próxima